That's some I Viene uno muy bien Eliminate all targets in the AO. Enemy soldier Voy. Okay. Yeah. Vale, ahora mata. Se tiró uno a, a... Right ti Bueno Otro, otro Se queda okay. Lo tengo que par Se tira, se tira okay. Se tira Otro, otro Vale He tocado. He hecho ah. para atrás. Tira para atrás, tira para atrás. Tira para atrás me fue. Vale, vale. No, no tengo mal. Vale, vale. No encontré un armador. Que pusieron en ello. Hay una izquierda. Hay una izquierda que está agotando. ¿Lo veo eso? ¿Va para atrás? Vamos para atrás, nosotros. Creo que lo vi caer. Sí, Ahí están okay. enfrente mío. Vea, eh, subo por aquí. ¿Está arriba, ¿verdad? Sí. marca No, pero arriba. Vale, vale, no Mata que... Faltan 1000 okay. el otro Me plaqueo Plackeo los dos Queda uno ¿El es el Bounty Está subiendo por escalera y va a salir por esa puerta, en teoría. Viene la primera zona, uh, no sé. Compramos armado ¿eh? La zona no viene muy rápido. En esta zona es la, la va más rápido. Oh. A ver si lo vemos, igual, mm, vale. Debe estar arriba. A ah, la ah, no, izquierda, ahí. míralo. ¿Sí? Me disparan de arriba, arriba, otro, como es mucho. No, Nada, este es bueno el de arriba. Está ciego. Ciego, está ciego. Estoy flasheado. Estoy arriba en el techo. Bateado. No tengo más placa. Batido No, tira. otro tiempo la atrás, bro. Joder. Me curo. Okay. Sí, lo que hice. Están los dos conmigo. Traqueado los dos. Vale, le subo por aquí. Traqueo uno. Traqueado otra vez el otro. 23 metros, son tres, son tres. Son tres. Vienen los demás, viene su team. Craquea uno. Y craquea otro. Craquea, okay, okay, craquea. Okay. Vale. Vienen, vienen, vienen. ¿Vienen de dónde? Me casan, no sé. Yo no tengo placas, tú necesitas placas. Toma, toma, toma. Mira a tres vale. Tienen que venir de. De donde veníamos nosotros. Vamos a echar para atrás. Están aquí conmigo, te va, está dándose con otro. Vale ¿Fuego de espalda? Que te vine a la zona Quita la marca de la tienda <risa> eh, te puedo dar balas Lo que necesitas gente al frente Al izquierda izquierda izquierda izquierda qué esto loco? Sí, en este modo corre más Voy a morir yo también, bro. Pucha <risa> sí. madre, bro, que mala suerte. Están comiendo zona ellos. Sí, lo sé, es Prefieren comer zona y morirse que cosas. Un oh, Prefirieron morir, prefirieron morirse ¿qué? y comer Yeah. Son dos. Ah, uh, vale. la casa. Queda uno. cuesta dos mil las placas. Ahí gente. Detrás. Son dos equipos. Enemy UAV, overhead. Enemy UAV, overhead. Enemy UAV, overhead. Ahí está. Estoy muy mal ahora. Tiene que salir. Ah, me disparó otro team, sí, claro que sí. Todo el mundo para acá. Una buena posición. Los de estadio. ahí tengo gente a también. Oye, sí, te coges yeah, también. te la Ya, pero es que tengo el de estadio que me está fastidiando. Ya, ya, pero tiene que salir, eh. Malísimo por cierto permito va a estar flaca A ver como este aquí también What? ¿Cómo atraviesa esto? Dale aquí, dos equipos fuera La casetilla de rellenos. Sí, lo tírate. sé. Tírate ahí. Gas is moving in. Use safe zone located. Deja que se den unos cuantos que se maten. No. Yo contra un timbre. Okay. No, no puedo hacer nada. Bro, qué asco tú